Mujer desamparada fue una mujer que el marido la dejó Es una mujer que no tiene sustento Mira con 10 años en el evangelio y el hijo Mira con 30 años en el evangelio y el marido La Biblia dice sea Dios verás. Todo el que vio tu vergüenza También va a tener que ver tu victoria Ay, ay, ay, ay, ay Habrá alguien que alabe aquí Que cosas nuevas a punto de manifestarse está esperando una palabra tuya, oh Dios, a través de un ser que tú has creado y lo ha determinado que estés aquí con nosotros en esta tarde. En esta hora nosotros te pedimos que tú le uses, oh Dios, como jamás le hayas usado en nuestro momento, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Glorificamos y bendecimos tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. Amados hermanos, así como ustedes de están despiertos, para mí es un honor, un placer. Entregar estos micrófonos a la pastora Betty Silvestre. Un aplauso al Señor por ella. Gloria al nombre del Señor. Suélten ese aplauso a Dios con vida. Vamos, déselo con fuerza, que es para Dios. Alguien vino a alabar a Dios aquí. Alguien vino a alabar a Dios aquí. Vamos, denle un aplauso a Dios con fuerza en esta tarde Aleluya Gloria a Dios Dios le bendiga más en esta hermosa tarde Es en serio que Dios le bendiga Yo estoy súper contenta de poder estar aquí en esta tarde Para compartir con ustedes algunos minutos La palabra de Dios Como decía el pastor, soy su hermana la pastora Betty Silvestre Venimos desde San Pedro de Macorís Ando acompañada de mi esposo El pastor Edi Samuel que anda por ahí Y mire, antes de yo Y dos hijos espirituales que nos acompañan Aleluya Aleluya Aleluya, dale la mano al que está a tu lado Vamos, dale la mano al que está a tu lado Pero no lo mire con cara de desgracia Porque se supone que tú estás feliz que tú estás regocijado Dale la mano a alguien con cara de Victorioso, con cara De victoriosa y dile Dile, dile, vamos míralo a los ojos Y dile el mismo Dios Que fue fiel En el 2022 Es el mismo Dios Que será fiel En este 2023 Habrá alguien que alabe A Cristo aquí, aleluya Habrá alguien, vamos oh. Yo bendigo la vida de los amigos De los que no conocen al Señor Que por fe hoy se van con Cristo en el corazón Aleluya Santo Isaías 54 Agárrelo Agárrelo, agárrelo. Y la Biblia dice, mire nos vamos a estacionar en estos cinco primeros versículos de Isaías Y ahí vamos a basar el sermón completo que voy a soltar en esta tarde Es más, una declaración profética más que un mensaje Y vamos a leer la poderosa palabra de Dios en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no seas menta pobre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es. Y dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos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 Naciones y habitará Las ciudades asoladas Denle un aplauso a Dios Vamos déselo con vida Si usted tiene silla se sienta Si no goce ese a sí mismo que es un ratico Eso Amén Y yo me voy a montar en el mismo tema Que ustedes le han puesto Como eslogan A esta actividad Día de Regocijo Dile al que está a tu lado Hoy es un día De regocijo Mire donde acabamos de leer Ábrame los oídos Donde acabamos de leer En el tiempo que el profeta Isaías Recibe esta palabra Para el pueblo de Israel el pueblo de Israel pasaba un momento caótico Pasaba un momento de crisis Pasaba un momento de desánimo Óigame bien La situación de Israel era tan difícil que Israel había sido obligado A salir de su tierra De sus pertenencias A otras tierras Extranjeras La situación del pueblo Era comparada Aleluya por Isaías A la de una mujer Que no podía parir Que no podía multiplicarse Si usted no sabía En los tiempos bíblicos El no poder tener hijos Era una afrenta era una vergüenza. Pero ¿qué pasa? Que el Dios que te dio la promesa no se ha olvidado de lo que Él te prometió. Aunque el pueblo pensaba que Dios se había olvidado. Dice la Biblia. Que viene palabra de Jehová a Isaías. Y le dice a Isaías. Vete, dile. A Sosúa, Puerto Plata. Aleluya. Que se levanten y que se regocijen Ay, no, no. ¿Dónde está el pueblo que se regocija? ¿Dónde está el pueblo que se regocija? Y le dijo: Regocíjate. O regocíjate. Oh, este, La que no daba a luz. Dios lo estaba mandando a celebrar. En medio de la esterilidad Si usted no sabía Ay, ay, ay Lo que no se celebra No se recibe Porque la fe celebra Antes de que ¡ah! Antes de que el milagro suceda La gente de fe No camina por vista Habrá alguien que alabe a Dios Camina por fe Habrá alguno aquí hoy Hay dos tres. Ay. Y en medio de la crisis, uh, en medio de la esterilidad, le dice: Comienza a celebrar. Y es como contradictorio. ¿Cómo es que tú me estás mandando a celebrar en tiempo de tristeza, en tiempo de crisis, en tiempo de puerta cerrada, en puerta de esterilidad? Ay, sharima, calla. Jehová. ¿Cómo es que tú me estás mandando? Celebrar este primero de enero cuando yo tuve un 2022 agresivo de guerra, de desafío. Pues hoy el Señor te dice: Regocíjate, que llegó el tiempo de la victoria. ¿Eh? Y le dice: Regocíjate. La que no daba luz Porque en esta temporada Todo lo que estuvo estéril Todo lo que estuvo cerrado Todo lo que estuvo bloqueado Todo lo que no se abrió En esta temporada Va a tener que abrirse Alguien lo cree aquí En el nombre de Jesús Dile al que está a tu lado Prepárate para verme parir en esta temporada ay aleluya todo el que vio tu peor momento todo el que vio tu tiempo de crisis todo el que vio tus lágrimas todo el que vio tu vergüenza también va a tener que ver tu victoria oh gloria vamos alaba pueblo alaba óigame y le dice Agarre su Biblia Que por eso es que le venden gato por liebre Y dice La que no daba luz Levanta canción Y da voces de júbilo La que nunca Estuvo De parto Hay gente que solamente Conoció una faceta tuya Y dijo María se quedó ahí El pastor tal Se quedó ahí yo tengo conociendo a ese hombre 10 años y le veo la misma gente. Y le veo la misma línea. Dile al que está a tu lado. Prepárate. Que cosas nuevas están a punto de manifestarse. Dile cosas nuevas. Cosas nuevas. Aba la aquí ama. Óigame. Regocídate. Y le dice. ¿Por qué más? Ábrame los oídos. Porque más van a ser los hijos de la desamparada que los hijos de la casada. Y usted sabe cuál es la firma. No es dice que el político está, no. Dice Jehová. Que tenga miedo que deje esto, el que tenga miedo corra, la Biblia dice sea Dios verás y todo hombre mentiroso, lo que sale de la boca de Dios se cumple, lo que sale de la boca de Dios se cumple, se cumple, se cumple, Oígame. y usted se pone en ¿Cómo es posible que una mujer desamparada tenga más hijos que una casada? Ay, ay, ay. Es que Dios, mira, ay ay, ay, ay, ay. Es que Dios te va a decir cosas a veces que van a desafiar tu lógica humana. Que tú no le vas a encontrar ni pies ni cabeza. Porque cuando tú te pones a analizar, una mujer desamparada fue una mujer que el marido la dejó. Es una mujer que no tiene sustento Es una mujer que no tiene ayuda Aleluya, en cambio La casada duerme todos los días con el marido Tiene sustento de él Lo que pasa es Que en esta temporada La victoria que vas a celebrar No viene por tus recursos No viene por tus habilidades Viene con los recursos de Dios ay, ay, ay, ay, ay Habrá alguien que alabe aquí Habrá alguien que celebre. Shakama. Abrahmashayama. andaliba cata rabam Mire. Uh. Dile al que está a tu lado. Vamos, vamos, que es una estrategia para que usted no esté volando aquí. Dele la mano a alguien. Míralo de frente Uf. Y dile Dios No necesita Tus recursos Ni tus habilidades Dile Dios Necesita tu fe Y tu obediencia Dile prepárate oh, Shama Mire yo no sé si a ustedes le pasó, gracias a Dios que me puse protector solar. Óigame, mire, yo no sé si a usted le pasó. En el 2022, como le pasó a Pedro, que Pedro era un tipo experto en la pesca, su familia tenía ese mismo oficio y un día. El tipo se subió en la barca a pescar Y las habilidades fallaron La técnica falló El tipo no fue haragán. Porque la Biblia dice que pasó la noche entera tratando de pescar algo Y no la pudo pescar O sea que el tipo hizo El tipo sabía del oficio Ay mi alma Lava la gloria de Dios Y ese día Vamos, vamos, vamos Pedro llega a la orilla Con las redes vacías Lavando las redes Así mismo hay gente aquí Que llegó al 2023 Con las redes vacías Habrá alguien Habrá alguien con vida aquí Oye, oye, oye, oye Oye, mira Llegó Pedro Con las redes vacías Ay Todo el mundo vio Que el pescador de experiencia Llegó a la orilla con las redes vacías Ay, ay, ay Así hubo gente que te vio en este 2022, con las redes vacías, que dijo: Mira, tan experto, tan experta. Mira, con 10 años en el Evangelio y el hijo. Mira, con 30 años en el Evangelio y el marido. Ushakarabaki shema. Ay, ay, ay. Pero ese día que el tipo llegó con las redes vacías, había alguien en la orilla que lo estaba esperando. Estaba Jesús y le dijo, papá, aleluya, vamos a volar más adentro, hoy va a haber una pesca milagrosa, habrá alguien que alabe a Dios, no hay vergüenza para los que buscan el rostro de Jehová. Y entonces le dice: En el verso 2, ¿cuánto tienen su Biblia? Para mí es más seguro decir: La Biblia dice que Dios me dijo. Ay, se apagaron. Porque hoy lo que la gente quiere es que le diga, Dios te está diciendo. Aunque sea el diablo que te esté hablando. En el verso 2 le dice: Oh gloria, ensancha.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 este es el año del crecimiento Puerto Plata Este es el año ¿Alguien lo cree aquí? ¿Alguien lo cree aquí? Dije la llama Este es el año Y óigame, Cuando usted va la canta Va yendo que romper Hay cosas Que ya no son útiles Así mismo hay herramientas Que no entran en la próxima temporada Ya están obsoletas No quiera cargar los bultos Del 2022 Para el 2023 tú esa desgracia Déjale en el 2022 Y entra con la mano vacía A llenarla De la que Dios te tiene Ensancha, el sitio de tu tienda Comienza a ser espacio ¿De qué fue que te llenaste en el 2022? De envidia De celo De mentira De egoísmo De chisme Ay, ay, ay, ay, ay De rivalidad dentro de la iglesia ¿De qué fue que te llenaste? Tienes que hacer espacio para lo nuevo que Dios trae para tu vida. Baseate de lo que no agrada a Dios. Baseate de lo que no agrada Cuando no hay una visión buena El propósito se ve amenazado Porque se hace falta visión Para saber hacia dónde nos dirigimos Y le está diciendo Extiende la visión Dios le está diciendo a los pastores de Puerto Plata ¿Alguien está listo para lo que yo? Dios le está diciendo a los pastores de Puerto Plata los líderes de Puerto Plata Extiendan la visión Miren más allá Emprendan Conquisten El dueño de la visión Se va a encargar de la provisión También Es eh, Jehová Es eh, Jehová Es eh, Jehová Chama Y óigame Ya nos vamos y le dice no se hace caso alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas cuando le está hablando de reforzar estacas de qué está hablando firmeza templanza dominio propio como tú lo conoces con fruto del espíritu porque usted sabe lo que pasa espérate para que me oiga que tenemos muchos evangélicos que dan ningún en un pie. Que tiran mucho sababá. Uh, y aún así son unos impíos. No tienen firmeza. Tenemos gente que ayunan tres días. Y en cinco minutos lo votan. Porque no se dominan. Necesitamos una iglesia que frente a las ofertas del diablo. Tiemble, pero no peque. Necesitamos una iglesia Como el roble Alguien alaba a Dios aquí Que el roble en medio de la tormenta Se dobla Pero vuelve y se endereza No suelta sus raíces No suelta el fundamento Iglesia Alguien alaba a Dios No suelte el fundamento Que es Cristo Es Cristo Porque te estén enteras. Oiga, oiga. A la mano derecha. Y a la mano izquierda. Dile al que está a tu lado yo. Aquí hay gente que no se ayuda. Ya ustedes llegaron. Digan a llegar. Parece que sí. Porque hay gente con un espíritu de grandeza en su cabeza No ha llegado a ningún Porque si tú no viniste a gozarte ¿A qué fue que tú viniste? A coger lugar del diablo A oposición O a gozarte Suéltame esa cara de... Alguien alaba aquí Que si alguien a la mano derecha y a la mano izquierda dile todas las áreas de tu vida en esta temporada tienen que producir tienen que producir mira yo no sé no sé si te ha pasado que tú tienes áreas de tu vida que se han desarrollado a su máximo potencial pero hay otras que están estancadas y tú dices como que no fluyo ahí. Como que no crezco ahí. Y se va un año y viene otro año. Y las puertas no se abren. Y el ministerio no se expande. Y como que la palabra no se cumple. Pero en este tiempo, aleluya, del 2023. El Señor te dice el crecimiento. No solamente va a ser un, en un área. Va a ser en todas las áreas. ¿Alguien está listo para eso? Alguien está listo para eso, dije. Dile, al que ¿está a tu lado? Dame espacio. Dile así. Dile, me voy a extender. Dile a la mano derecha, a la mano izquierda. Dile, mi casa se extiende, mi ministerio se extiende, mi salud se extiende. Todas las áreas de mi vida van a producir a llama Y oiga, no tenga miedo. Que nadie los confunda Que nadie infunda miedo Y le está diciendo que nadie te quiere ensuciar Que nadie te quiera recordar el pasado de donde Dios te sacó El Señor está diciendo, olvida lo que dolió Olvida la vergüenza Olvida los golpes Olvida las puertas que se cerraron Olvida, olvida, olvida Que cosas nuevas vienen Alguien alaba a Dios aquí sombra del pasado y por la sombra de un prejuicio que no lo deja avanzar ay, ay, ay, ay, ay, ay con tu pasado yo lo decía en estos días en una iglesia con tu pasado no podemos hacer nada pero con ese futurazo que tú tienes dile a que está a tu lado, tú tienes un futurazo dile a esa que tiene la gorra rosada que tiene un futurazo la que esa flaquita que tiene un futuro glorioso la va a ser una predicadora de fuego de naciones veo fuego en la boca de ella veo fuego, veo fuego habrá alguien que alabe a Dios aquí habrá alguien que alabe a Dios aquí dije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 Señor quiere que sueltes esos cultos Que te atormentan Que dejes la vergüenza porque Él te limpió Ya te restauró Cuando alguien se vaya a decirte Tú sigues sucio, dile no le llame inmundo a lo que Jehová limpió No le llame sucio a lo que Jehová limpió que todo el mundo tiene un proceso aquí Todo el mundo tiene un proceso diferente aquí no le llame sucio a lo que Dios va a limpiar. Chama. da la maquibá, llama. da la maquibá, llama. Dame a Dios y déjale de estar pendiente a otro. En er la mancha, llama. Mire. Cuando le habla de expansión, porque mire, la expansión no es... Para gente inmadura Ni de doble ánimo No, no, no, no se puede verdad que el tesoro se deposita En una vasija de barro sí. sí, Con imperfecciones Pero que sepa lo que tiene en la mano Porque usted le da una papeleta de 2000 A un muchacho de cinco meses Se la ve entre en la boca La va a romper porque no sabe el valor De lo que tiene en las manos Entonces Dios no le entrega yo hay gente que tú lo oyes, Señor, yo quiero ver cosas grandes. Pero no era ni para acotarse. Esto es para gente que sepa lo que son. Que sepan para dónde van. Y que sepa quién fue que los llamó. Para esa... ¡Oh, eso, Aba, Esto de extensión no es para todo el mundo. No, no, no, no, no, no. Esto es para gente que está en la brecha. Esto es pagaba, Santa, la vacaya más. Y oiga, oiga, oiga. Y cuando le dice, Siendo, una calor más buena que hace aquí, pero en el infierno está más caliente. Llegué blanquita y me voy curtida. Y cuando le dice, te vas a extender a la mano derecha. Le dice Y la descendencia eh, Le está hablando de los hijos Va a heredar Naciones Donde están las madres aquí Y los padres Que quizás no vinieron con sus mujeres Porque no son evangélicas Levántenme la mano los madres y los padres Que están aquí La que no han parido Siga la a Dios y tranquila La descendencia tuya. Yo no sé si tú crees que la herencia de tus hijos es el vicio de tu papá. O es la droga. O es el cáncer de la abuela. O es el tabaco de la tía. Yo no sé si tú crees que la herencia de tus hijos son los ídolos, los ídolos, aleluya, de la tatarabuela. Pero la herencia de los hijos de Dios no es maldición. No dice que a tus hijos le dará por herencia Las naciones de la tierra La herencia de tus hijos en Cristo Pastor amigo ten la calle Tu hijo es de Cristo Pastor amigo ten el alcohol Tu hijo es de Cristo es Jehová Dios alguien dice de no sé qué al si tú es su nombre me voy con esto hay una anécdota ¿cuántos saben lo que es una anécdota? vamos a vamos, preguntar otra vez. espérate ¿cuántos saben una anécdota mm. Aleluya, Gloria a Dios. mire hay una anécdota viejísima Gloria, varón Gloria, Gloria. escuche bien lo que le voy a dar es una enseñanza Gloria, yo no soy de esa predicadora guachi, guachi que viene ofreciendo no. el que me sigue sabe que es la está bonita hay una anécdota que habla de una pareja de maridos, de una pareja de qué de una pareja de qué de estaban comiendo que estaban... Tomar la casa y lo que hay dentro Porque ellos no pueden pagar Ella va a la mesa Y le dice al esposo lo que está pasando El esposo le dice ¿A buscar cuarto. Ella dice Ya nosotros hemos cogido dinero por todos lados Y le dice Mira yo creo Que lo que nosotros tenemos que hacer es Es arrancar Para pa la actividad Regocijo con el Señor Todo que Dios vino nada más se lo vi que saltar y cantaba por no aquí se tienen que desatar cosas sobrenaturales hoy. Cuánto cuántos que se invirtió aquí de que para que usted sude y se vaya haciendo el mismo impío? ¡No, Señor! ¡No, Señor! ¡Ni enfermo tampoco! ¿Y usted sabe que hizo la mujer? El hombre le dijo vete para tu regocijo Y la mujer hizo así Se tiró un vestido de chain Se lavó la cabeza Llegó con su Biblia Ella llegó a regocijo triste Llegó rota Llegó con problemas Pero llegó con fe Porque el detalle no está como tú entres Es como tú sales de aquí se vale que tú entres como sea, pero no se vale que tú salgas con la misma situación. Aba shayama, Oiga, oiga, oiga. Y ella llegó, encontró una sillita, bebió agua, se comió una empanada, pero la mujer vino a esto, ya lo vino a chechar. Sequina, y se sentó ahí y vino de San Pedro una pastora una flaquita bonita, dígame y ella comenzó a predicar bajo el tema Jehová es tu padre y cuando ella oyó esa palabra ella comenzó a decir, Yo ves mi padre. Yo ves mi padre. Yo ves mi papá. Yo ves mi padre. Yo no estoy huérfana. Yo no estoy sola. Yo no estoy desamparada. Yo ves mi papá. Yo ves mi papá. ¿Quién es tu papá? ¿Quién Los hijos. Todo el mundo se fue para su casa. Pasó una semana. Pasaron dos semanas. Pasaron tres semanas. Pasó un mes y quince días. Y que esto sea profético. Un mes y quince días. Llegó otra carta a la casa de la mujer. ¿Qué fue la que llegó? ¿Qué fue? Cuando la mujer ve la carta se viste y se va para el banco ¿para dónde se fue? ¿para dónde se fue? cuando llegó al banco el gerente le dice muchacha, ¿qué tú haces aquí? porque tú no debes dinero y ella dice ella pero yo no he venido aquí a pagar nada y él le dice vamos a mi oficina ¿dónde fue que le dijo que iban a ir? no te lleves del dinero es, es, es la enseñanza que te voy a dar el gerente la entra a la oficina Varón y cuando la veas tú, tú que tiene la camisa de cuadritos roja con azul Tú, y cuando el gerente La entra a la oficina, le dice, mira eh, Tu papá, aquí llegó un viejito Aleluya, viejito, viejito Y llegó aquí, me parece que era tu papá Y ella le dice, el papá mío Se murió hace 10 años Pero me queda uno vivo todavía en el cielo Aba shayama. Y el gerente le dice Tú sabes, mira Le dice, mira Ese viejito vino aquí Y firmó dos cheques Y tú sabes por qué yo digo que es tu papá Porque en las dos firmas decía Yo soy tu padre Yo vine a recordarle a Sasúa. ¿Alguien alaba Que Dios es tu padre Que Dios es tu padre ¿Dónde está la gente que celebra? Cuando tú celebras salta Cuando tú celebras danza Cuando tú celebras aplaude Cuando tú celebras grita Alguien celebra Alguien celebra Shama. Vamos, sube la alabanza Vamos, sube la alabanza ¿Cuánto me queda? Cinco minutos. Me quedan cinco. Levántese tú el que está... Tú quieres que fluyan en este solazo. Párese. Párese los que están sentados. Quiero saber si hay alguien aquí enfer enfermo. Enfermo en la multitud, tengo cinco minutos. Yo no sé si usted dejó de creer en los milagros, pero yo he visto de cerca a un Dios que le manda a los paralíticos. Aleluya, los enfermos. Aleluya, que quite, que fibroma, que cáncer, que diabetes. Te enferma? ¿Ella? Sí. ¿Qué es lo que tiene? Los enfermos Ahora pregunto ¿Hay alguien más aquí? Que no sea cristiano Que no sea cristiano Él no es ¿Quién más que no es? Que quiera a Cristo Yo quiero orar por ustedes Yo Vamos los que quieran a Cristo Vengan en esta esquina Lo descarriados Aleluya Los que se enfriaron Aquí en esta esquina que voy a orar por salvación, los enfermos aquí. Tú tienes la parte de los enfermos y de los descarriados. No, tú sufrí, habla fe. Tú no sufres de nada. Repite conmigo, yo no sufro de nada. Yo sufro de salud. Yo sufro de gozo. Yo sufro de paz. ¿Hay alguien más descarriado? Solo Cristo salva O si nunca has recibido a Dios Y hoy Dios tocó tu corazón Ven a esta esquina Donde está este grupo de hombres y mujeres Que reconocen que necesitan a Dios Abasayama. No es el año que trae la bendición Es tu cambio de actitud Si sigues entrando a todos los años en pecado Seguirás cosechando maldición Enfermedad miseria Levante su mano Viva Levantenme la mano los que no son cristianos los que no son, que están aquí que van a reconciliarse ven acá ven, acércate. ven mami, ven Levantenme la mano este grupo que está aquí se va a reconciliar es importante que tengan donde anotar Ikabashen, Darabasayama levanten sus manos y van a hacer esta oración conmigo cierren sus ojos y van a decir conmigo, Señor Jesús, en este momento yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Quédense ahí, ven acá, acércate. De mujer de Dios a mujer de Dios. De profeta a profeta. Ciérrame los ojos. Ciérrame los ojos, Ciérrame los ojos. ciérrame los, los ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, te pido que estas vidas que han pasado aquí puedan permanecer. Dale la fuerza que ellos necesitan. Esta concentración valió la pena por esas almas que vinieron a tus pies. Porque por lo único que en el cielo se hace fiesta Es cuando un pecador regresa Oh Señor rompe las cadenas Que los atan Señor En este momento se van libres Shama. En el nombre poderoso de Jesús Alguien le da un aplauso a Dios Ahí hay casi 20 personas Que han recibido a Dios Abas, levántenme la mano Los enfermos Ya voy a entregar Vamos. Lo que Amén. En el nombre de Jesús, cierre sus ojos. Le doy una orden a todo espíritu de enfermedad. No importa cómo te llames, tengo autoridad sobre ti. Y Todo dolor, toda dolencia, todo azote, hay enfermedades que son emocionales. Depresión ansiedad, tristeza cáncer diabetes hip fibroma sida de hecho fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por la llaga de Cristo son sanados ¿A, a, ¿a dónde está el pueblo que alaba a Dios? ¿dónde está el pueblo que alaba a Dios? ¿dónde está el pueblo? no podemos dejar que los enfermos se vayan enfermos y que los perdidos se vayan perdidos ¡Aleluya! En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Acércate muchacha, ven, corre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levanta tu mano, pueblo Ya los pastores levante su mano en el nombre de Jesús por cada pastor por cada ministro por cada autoridad por cada evangelista profeta danzora salmista en el nombre poderoso de Jesús le pido al Espíritu Santo que los fortalezca aleluya de una manera especial de desato bendiciones sobre Sosúa como nunca antes Aleluya, negocios, puertas abiertas, prosperidad, trabajos. En el nombre poderoso de Jesús. Alguien le da un aplauso a Dios. Alguien le da un aplauso a Dios. Suelte un grito de júbilo. Suelte un grito de júbilo. Santo el Señor yo bendiga a nuestra hermana Betty La pastora Betty Silvestre Que ha ministrado un poderoso mensaje Que ha edificado nuestras vidas En este día histórico 36 aniversario De regocijo cristiano En, esta, en este municipio de Sosúa Y nosotros festejamos por todo lo alto Esta gran fiesta que se está llevando a cabo En este lugar Día primero de enero del año 2023, dándole la primicia a nuestro Padre Celestial, a Él sea toda la gloria y toda la honra. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo honor y toda gloria, toda honra y toda alabanza. Tú eres el Dios que todo lo puede. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por los adoradores que tuvieron edificando nuestra vida a través del Ministerio de Adoración Gracias a Dios por todas las personas Que han hecho posible que se celebre El 36 aniversario de Regocijo Cristiano En este municipio de Sosúa Gracias Señor por la familia Medina Que siempre está dispuesto a acogernos en su casa Y a servirnos de una manera muy especial Gracias te damos Te pedimos que lleve a cada persona A su casa Bajo la dirección de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús Y el pueblo que espera a Dios dice Amén, ¡Amén!